A destreza, ser de cuenta y con haber con tu elegido, el más preferido a desear. Y se culpa se ve mal. Y bajan de deja ese. Cuando acerón, yo te cariño, amor compartido, a despreciarse. que era... cambiar de plata a plata en deje le yo se monte hasta se cambiar de plata a plata Se po, se ari y curuzubo, a se acaño y tapen en vivo Esa vela de dolor Pero mi hermosa flor, cañaja huere muy de ser te huere y piscine, rey y perdón Se hay cuba del corazón, enlutado o ajene Ande captureme muy acune, te salve mi corazón Con oración, esa gente hoja a coger y de ojones, seré ya, ui cua seré en siete cuartas, siete dedos. hacer Lo has like Profesa poco eje, hogar o deja sabor, y el hija peanga un gato, añe merezan de leje. Profesa se ve, se ve, a willa se ma, a bein de leja se a lo algo Ay me se amor a perder para la razón a topa y los va de mi vente ma y me se va vale con otra misión. Let Son Hay juporaba Otra mala y ya la mande de imajar Se fue pa' pagar Ereca tu tener, porque anda hoy me nereña arrepentí Después de feliz de coñe me asipe salir usted sabe Y no voy a mí Después de feliz de coñe me asipe de usted sabe Y no voy a mí Buscan de dejar, go anda a saber que andaré con de imá, por el Juan Esteban, en más evacuar, que seguí intenté ya, pues ya poseba va. Al tiempo de tu partida y te pregunto querida, ¿seré ya tapico, señor? Bajé y hipoteca por, sin ti en esta vida y te digo mi prometida, la hipoteca y, y lejos. No comparto tu partida Tu altitud me lastima con vos Así ese corazón Mi plagueo, mi clamor Poco nada te interesa Verte yendo de mi presencia Ay, me te va el cuello ya de oh. Que yo... Super Y se hace, oñeja, pero deca, aguantalo, se tiende, va, a que cande después por él Un mil de un o aza, va, y fue ojo, o maza, y va, y fue a sebe Ay, no, aca, pues, mamoy, te pa, y me ocañe, oñe, Don Diego mientras se pensar ¡Gracias! No. No. mí que pere y con feliz un mi amor y cojales ellos mi hacienda pe más que seas a a mí Y seré ya jahuépe, el yupete y con M, le topaba a ser Y sante desde el alma roja y juba, se corazonero ñongatúa, seré mi hijo, y cuerpo en mí. de coñir un hue mi, hará ya tanta paciencia, no vale por cima a pena, si eres ya saño a sufrir. un venera cuan hue mi, pecero va y hoja sabor, hay hue cuando yo llevo le hago, se muda, se moviere Se puesto un huevo, he puesto un ese Pero durante vivir, hay cobayanera a los bo. Fin de dire guarda otra anda fui se voy tu